¿Qué pasa, compitruenos? Con pitruenas! bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loque. Y chicos, sí, estamos una vez más aquí y hoy vamos a enfrentarnos a nuestro máximo rival, al rival más duro de este juego. En este juego será un rival diferente, será un rival sorpresa, ya lo veréis, espero que os guste. Algunos ya lo habéis visto, otros pues no lo sabréis. Y qué ganas, tío, qué ganas, porque además tiene 6 Pokémon. Ojo, eh. Ojo porque el combate va a ser épico fantástico Me pongo los cascos y let's freaking go Voy a intentar ir lo Hello there. más rápido posible Un farfetch por ahí corriendo, vale, bueno, perfecto Voy a intentar ir lo más rápido posible hacia ese combate Porque nos va a ocupar gran parte del episodio Y no quiero perder el tiempo, así que cuidado No quiero enfrentarme aquí a esta chica, estupendo y este creo que es obligatorio Ayer capturamos dos Pokémon, os recuerdo Por si no os acordáis, en esta En esta um, cueva Y no os voy a decir cuáles son Para que si no lo habéis visto, vayáis al capítulo anterior A verlo, porque no están en el equipo Y uno de ellos es una forma Galar, brutalítica, pero brutalítica Operaria Tamara que me sacas Milcery y Raihorn Vale, ok Yo saco a Nabu y Castillo, bueno No es la mejor apertura del mundo, desde luego Nivel 17 y 16, ¡Uf! Estamos por debajo de nivel Voy a hacer encanto al rejon Y voy a quitar a Castillo Por ahí Castillo no hace absolutamente nada Vamos a meter a... a Moya Que tiene una buena rima, Moya Soy Luis Moya Por cierto, por cierto, hay nuevos Pokémon, chicos Tenemos nuevos Pokémon en el juego Los hice el otro día con los subs en Twitch Así que chicos, por favor Seguidme en Twitch porque ahí hacemos cosas muy guapas Entre ellas crear nuevos Pokémon Nuevas formas Galar para este juego ¿Niebla aromática? ¿Qué es eso de nido aromática? Le sube la defensa. Uy, claro, hermano. Terra temblor. Madre, menos mal que he cambiado, hermanos. Menos mal que hemos cambiado. Y además el encanto. Ala, ala, ala, ala. Pero ¿cómo pega tan fuerte ese rayjón? ¿Cómo pega tan fuerte ese rayjón? Vale, me baja la velocidad. Esto es malísimo. Voy a hacerle otro encanto porque pega mucho. A pesar de que no me ha quitado tanto como parece, está a menos dos de ataque. O sea, increíble. Rayo burbuja, antiaéreo. Uy. Uh. Ay, ¡Ay, ay, ay, ay, ay, soy volador! No soy volador no, ¿Quién ha dicho que soy volador? Quién lo, ¿Quién lo ha dicho? ¿No soy volador? ¿A quién se le ocurre esa tontería? Ahí está Rayo burbujita, perfecto Enca Vale, vale Ese rayón ya no hace absolutamente nada Perfecto Eh. Beso me cago en Sampito Pato Este me copia Me copia el moveset, hermanos Pues nada, pues te vas a llevar un beso dulce Señor Milceri, Por si lo dudabas, ¿eh? O un poder pasado eh, Un poder pasado tengo gota vital y tal, pero yo tengo que hacer focus al Rejon aquí. Así que látigo, latígame lo que quieras que vas a morir en este rayo burbuja, compañero. Afecta a los dos, ¿verdad? Bueno, Milderi pega por especial, si es que pega. ¿eh? Ojo, si es que pega. Está confuso, pero es un dios. ¡Es un dios! ¡Claro que sí! Rayo burbujita y Raijon pa' su casita. Nice. Y ahora estaría guapardo que el poder pasado, hecho poder pasado, ¿no? Me recupere... Eh, me, me subo a los stats, sería increíble Ya para, ya para aprovechar ese dicha que tiene nuestro... Oh, infortunio Nuestro starter Oh, 65 de potencia No está mal, eh No está mal Voy a quitar destructor, o sea, destructor Teniendo sombra vil, que además ahora es por stat Destructor es basura Basura infame, poder pasado Súbete los stats, súbete los stats, súbete los stats, no hay huevos No hay huevos, Togapi. No, hue... no, hue... no hay huevos. no hay huevos Castillito, eres un dios, eres un crack Tienes que evolucionar ya Pero ya, eres un inútil de momento Rayo burbuja, es que le quita muy poco, eh ¿Tanta defensa especial tiene ese Milcery, Me sorprende Ves, además que me vas a quitar eh, una basura Exacto, cuatro veces Pero es que se lo recupera el cerdo, eh Rayo carga Vamos a hacer, eh, si nos, a ver si nos subimos el ataque especial Voy a hacer refuerzo Porque no me apetece pegar rayo burbuja Que pega muy, muy, muy, muy mal Refuerzo y a ver ese rayo carga castillo Demuéstrame lo que vales Vámonos, pedazo de rayo carga Madre mía, vaya mierda Bueno, subimos ataque especial Ya está, en el siguiente está muerto, chicos Beso dulce, amarril, amarril, amarril, perfecto Pues ya está GG en este combate que no ha estado mal Podrían habernos hecho mucho daño Ese terra temblor. ese antiaéreo que me ha cojonado Pensando que era tipo volador y ya estaría, refuerzo, no te confundas No te confundas, no te confundas Segunda vez que me pasa esta movida La he liado dos veces ya con esta tontería Rayo carga y hasta luego crack. Vale, Tamara No nos ha dado todos los problemas que podría ¿eh? Perfecto, por cierto, estoy grabando a las 6 Y a las 8 subo vídeo, el capítulo anterior Que lo veréis ahora, perfecto eh, Subimos a nivel 18, Moya y Evoluciona, ¿no? Moya evoluciona puede ser Y Castillo a lo mejor también ¿eh? No, Castillo más tarde yo creo Castillo es un poco más tarde. Es el 20, creo, ¿no? ¿Puede ser? ¡Vamos! ¡Tenemos a Zumarril, hermanos! Esto es buenísimo. Esto es buenardo. Eh, Azumarill cambia las cosas. Pega muy fuerte este Pokémon. Y no sé si aprender algo. Eso estaría muy bien, ¿eh? Vamos, a esta evolución... ¡Qué bueno eres, coño! Perfecto. Esto, chicos, es otra cosa, ¿eh? ¿Dónde estás? Precioso Moya. ¡Oh, ¡Aleluya! Vamos a ver, tendrá el vivo también, ¿no? Herbívoro, perfecto. Todo igual... Eh, necesitamos que aprenda algo de agua Físico, estaría muy bien, odeada un Uf, Un carantoña, un carantoña un, un cascada, madre mía Cómo pega este bicho ¡Oh! una, una forma galer de Axeu Madre mía, ojalá hubiera sido ese el encuentro De ruta chicos, a este tío le voy a esquivar eh. Lo siento mucho me, No es que me caiga mal ni nada, pero Aquí hay un objeto, Éter, vale Es que me gustaría llegar a por el rival Reviv... Espectacular, esta cueva es la cueva de los objetos útiles, eh, increíble, venga, va, va, va ¡Oh, vale, gracias! Esto sí, chavales, esto sí, perfecto Hermanos, eh, no he curado, esto puede ser un problema Bueno, Nabo es que tampoco es interesante que esté curado realmente Vamos a poner, hacer la mejor apertura posible, ¿vale? Que yo creo que es Eric y Pablo. Os recuerdo que Eric aprendió llanto falso, eso va a ser increíble para pegarlo con Pablo Hidropulso ahí. ¡Pam! Súper fuerte, esta combinación es bastante dura. Y luego tenemos detrás eh, el equipo B, o sea, este es el equipo A, ¿vale? Estos dos. Incluso Moya, ahora que ha evolucionado, puede ser parte del equipo A. Pero el equipo B son estos. Leo, que tiene naturaleza mala y que no está leveleado. Bueno, quiero decir, que no tiene Ebs. Nabo, que es un nabo, la verdad. Y Castillo, bueno. Bueno, Castillo puede dar guerra, pero... Ya veremos. Chicos, preparaos porque se vienen curvas. Let's go. ¡Hola! Hola, ¿qué pasa, crack? Eh, cómo mola, ¿eh? Cómo mola el aspecto. ¿Tenías intención de pasar por aquí? Pues yo que tú me lo pensaba dos veces. Todo entrenador que haya participado en la Liga Poké Draft tendrá que enfrentarse a mí. ¿Cómo? ¿Quién es este tío, hermanos? ¿Qué me habla de la Liga Pokédraft? Draft? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Estoy, estoy, estoy bien preparado, no? Estoy, creo que sí, creo que sí. Vamos, vamos, venga, vamos para allá. Hola, crack. Dios, qué aspecto más guapardo. Como bien sabéis, está basado en el personaje de Pokémon Blanco y Negro 2. Espero que os acordéis. Tú eres la ganadora de la Liga PokéDraft. Bueno, la... claro, sí, es que soy un personaje hembra. Eh, o hembra. Mujer. Claro, sí. Sí, soy yo. Soy yo el ganador. Claro que sí. Pues tú me vas a asustar. Ya nos enfrentamos en esa competición. Te demostraré que puedo ganarte. Ya me he enfrentado a este en la Liga PokéDraft. Oh, interesante. Para que tú me entiendas, te doy mil vueltas porque me he preparado conciencia. Uh. El equipo no me da miedo, voy a enseñarte lo que soy capaz, mocosa ¡Oh, mamá! Un participante de la liga Pokédraft ¡Leon! Ahí está Nuestro amigo Leon, claro que sí eh, Leon, compañero, vamos a vamos a luchar Barwatch y Duskull, 6 Pokémon, lo sabía, tío Lo sabía Vale, ese Duskull me gusta porque lo podemos Matar fácilmente, el Barwatch, Anticipación, ok Ok eh, Supongo que no me hace falta hacer llanto falso realmente, ¿no? Voy a hacer buena baza. Y sombra debería ser suficiente para matar a ese Pokémon, ¿vale? Vamos a intentarlo. Yo creo que sí. Duskull tiene mucha defensa de todas maneras, ¿vale? Bueno, Dusklops, Duskull no lo sé. Sombravil, Ahí se lo oye. Vale, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Lo tengo que matar, ¿eh? Voy a dejar que tu Pokémon se luzca un poco. Claro que sí, León. Pero te voy a pegar una paliza como en la Liga Poké. Porque... Digo, ¿qué? No, hombre, no. A ver, no estuvo mal ese combate, ¿eh? El combate contra León. De hecho, me pegó una paliza en uno de ellos, si no recuerdo mal. En el. en el segundo. ¿En el primero? No me acuerdo. Ahí está, vale, bien, bien Primer Pokémon debilitado, cuidado ese barbatch, pistola de agua Estupendo, Nos lo conteamos totalmente, así que guay Siguiente Mareani, ojo ¡Oh, Toxapex! Vale, esto ya es otra cosa, ¿eh? porque eso puede ser tipo veneno Llanto falso, hidropulso no es tan interesante Aquí A ver, llanto falso no es malo, vale, pero Mareani, ostras, ese Pokémon Me da asco Voy a quitar a Eric, voy a meter a Leo, chicos ¿O a castillo? ¿Metemos a castillo? Vamos con castillo Es psíquico también Y Barboach, cuida porque es tipo Tierra, entonces voy a hacer Hidropulso Yo creo que esto está mejor, ¿vale? Vamos a probar Es neutro, ah bueno, espérate, Barboach a lo mejor no es tipo tierra ¿eh? Es que no lo sé si la evolución es tipo tierra o no Hidropulso, a ver cuánto le quita, es poco eficaz No, es neutro, es neutro Y lo mata de un golpe, es Dios nuestro starter Claro que sí, ¿cómo pega hermanos? ¿Cómo pegamos? Madre mía, Eric sube al 19. Estupendo, Eric. Sigue subiendo. Carga toc. Menos mal que hemos cambiado, chavales. Menos mal. ¿Nueve merenes? Vale, perfecto. Ma... Uh, Marril. Vale, este cambio es bueno. Meter a Castillo está bien. Mm, voy a hacer rayo carga, obviamente. Al Mariani, ese no me gusta. Y Maril tendrá hidropulso. Voy a hacerle infortunio. Uh, voy a hacerle infortunio, sí, vamos a ver Iba a pensar en hacer focus al Mariani Pero no sé yo Ahí está, bueno, menos de, más de la mitad, perfecto Carga tox, es más rápido, tío Es más rápido, cuidado, Castillo, Castillo, Castillo Castillo, Un golpe de barril nos puede hacer po Bote, vale, vale, vale, vale, bote, perfecto Esos son dos turnos Tenemos que matar al Mariani, dime que lo matas, Castillo Cuento contigo, si no lo matas es que eres una basura De Pokémon, ¡mátalo! No, tío Y se sube el ataque especial encima Me cago en... Voy a usar po poción, eh Voy a usar poción de canteo Poción en castillo Y quiero cargarme al Mariani Así que, para que no pete El bote de Mari no sé a quién va, entonces Vamos a quitarnos al Mariani Ahí estamos Pocióncilla. Primera poción que tenemos que usar, un poco obligados Y el infortunio Que termina, supongo, con ese Mariani Dime que sí, dime que sí, dime que sí, bebé Dime que sí, bebé, claro que es crítico ¡Uh, -huh -huh. El crítico de la suerte El crítico de... Pues igual no lo mataba, ¿eh? Porque fijaos lo despacito que bajaba la vida Vale, bote va por... Va por... Va... Ha fallado, perfecto Da igual, da igual a por quién fuese qué ha fallado Paul Sandicast Vale, esto es muy bueno Esto es... Ah, bueno, tampoco es tan bueno Algo de tierra me puede reventar a Castillo Vamos a ver, pensemos Nada, nada, lo voy a matar Yo creo... Me lo voy a jugar, chicos Me la voy a jugar, ¿vale? Vamos a hacer Rayo Carga Marry e Infortunio a ese Sándigas. Yo digo que lo mato. Bueno, espérate, Hidropulso mejor. ¿Qué es más fuerte? Es más fuerte Infortunio. Infortunio a Sándigas. Yo digo que lo mato, ¿vale, chicos? Vamos a ver. Infortunio, mátalo. No hay huevos. No hay huevacos. Y ¡Ya! Yeah! <risas> Perfecto, chicos. Madre mía, nuestro starter. ¿Cómo pega? ¿Cómo pega nuestro starter? Increíble. Espectacular. Bote, ok. Ok. El bote no me va a hacer prácticamente nada, yo creo. O sea, bueno, de hecho es que voy a fallar. Soy idiota, tío. Es que era más rápido. ¡Soy idiota! Y Fletching... Vale, pues estupendo. Porque Fletching... Le voy a hacer Focus, de hecho. Nah, voy a hacer carga aquí porque no creo que me mate. E Hidropulso aquí. Y yo creo que ya está... ¡Buah! Ha salido mucho mejor de lo que yo esperaba. ¡Uh! ataque rápido. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Que ese bote como vaya por... ¡Uh! Uh, oh, oh, oh, vale, perfecto, perfecto. No me paralices. Tenía que pasar, tenía que pasar. Rayo carga, vale, estupendo. Marley la tomar por culo. Y no creo que me mate de un ataque rápido, pero por si acaso voy a cambiar y hacer. Es que es un Bueno, espérate, es tipo normal. Es tipo normal, ahora no creo que sea más rápido. Uf, qué dilema, tío, qué dilema. Un fletching, qué, qué peligro. Cambiamos. Metemos a Leo. Y voy a hacer Hidropulso otra vez Y ya está Fletching no es tipo fuego Yo pensaba que era tipo fuego, tío Pero el Hidropulso lo ha aguantado como un campeón Vamos, Leo, que vas a subir de nivel ahora, coño Azote de Fletching In ¡Uy, Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo pega ese Fletching? Lo mato, ¿no? Impactura, no jodas Hidropulso Impact Vale, ya está Lo tienes que matar O sea que me cago en San Piropato. ¡Madre mía! ¿Cómo ha pegado ese Fletching? ¿Qué tiene? ¿Qué, qué, qué, tienes, ¿Qué tiene de habilidad ese bicho? Ha pegado una toña de locos Y Castillo sube al 17 Bien, Castillo, poco a poco Chispa, ¿quién? ¿Leo? ¡Ah, oh, Chispa, tío! Tiene menos ataque que ataque especial, ¿eh? Pero claro, Chispa ha pegado mucho más Voy a quitar malicios. Quitamos Malicioso Porque Malicioso... A ver, Malicioso tampoco está mal, pero... Es lo de siempre ¿Lo vas a usar? Me. Nunca se sabe ¡León, compañero! Lo siento mucho, te he vencido La vida es así pero ha merecido la pena el combate, chicos Me retracto de lo dicho Parece que no eres una completa e inútil Gracias, Leon, la verdad que se agradece No obstante, me voy a grabar en la memoria tu estilo de combate Y cuando nos enfrentemos oficialmente, seré yo el vencedor No creo, Leon Creo que, creo que no me vas a vencer en este loque todavía Al menos de momento Hasta luego, crack ¡Tuta 4! ¡Guau! ¡Wow! Vamos a capturar, claro que sí Aprovechamos estos últimos minutos de vídeo para capturar... Y un Carbaña. ¡Oh, ¡Un Carbaña! ¡Dios mío! A ver, lo que pasa es que voy a enfrentarme a algún, algún entrenador. Vamos a um, intentar que no pase eso, ¿vale? Así que vamos a ir por aquí, en algún sitio donde no nos no nos vean los pokés. antiparalizador Ok. Vamos por aquí. Ok. Yo creo que aquí no hay entrenadores. Ah, ¡No! ¡Otro, ¿otro Marril! ¿Qué pasa con Marril en este juego, hermanos? No entiendo nada. Hay en todas las rutas. Ni doubles. Estupendo. Ok. Chicos, momento. Mascarilla. Momento más, masca... espera, porque ahora, gracias. Momento mascarilla, momento vamos a capturar un pokémonazo, así que 3 2 1 Let's go. Vale, vamos por aquí. Voy a ir hacia la derecha, que es lo que... donde no he visto que haya nadie, ¿vale? Me tengo que chocar con algún pokémon seguro. Ojo, ojo. No, ya lo tenemos, tío, pero ¿por qué este también está repetido? No me lo puedo creer. Este ya está, ya lo tenemos mía, está ahí la Pokémon Este no vale, este no vale Vale, le pongo los, eh, otra vez esto, ¿vale? <ríe> Venga, va, seguimos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, Kubcho. Buenísimo este Pokémon, chicos No tenemos tipo hielo, obviamente El tipo hielo es un tipo bastante poco frecuente Y Kupcho no está mal, ¿eh? No está nada mal Voy a hacer impresionar, a ver un tipo hielo viento... ¡Uh, viento hielo! Chicos, viento hielo es muy buen movimiento, ¿eh? ¡Cupcho! hermano! 20 para el equipo! ¡Uno! ¿What? ¡What! ¿Por qué? ¿Por qué no se captura? ¿En serio? ¿Paralizado y en naranja y no te capturas de una Pokeball? Esto sí que me raya. Vamos, Kupcho. O sea, no... Ya está, ya está. La primera está bien de broma, pero la segunda ya... ¡Uno, dos, tres...! Y ahí está este cupchito Cupchito, atrapadito A ver, un mote para este Pokémon Que lo vamos a estar deseando poner, chicos eh, YouTube, Motes, aquí está el, la lista de los motes Perfecto A ver, ¿Quién es el que se lleva el mote? Ya me acuerdo, ya me acuerdo, chicos Porque el otro día estuvimos en directo Y los que estuvieron en directo me pidieron mote Y yo dije, pues claro que sí, claro que sí Estáis aquí en directo, os voy a poner mote El mote de este cupcho se lo va a llevar Estebanín, 103 que se lleva el nombre de Stiwi. quiere que se llame la verdad es que le pega eh a este Pokémon Stewie, me gusta tío no sé qué habilidad tendrá y todo eso ya lo miraremos lo voy a enviar al PC yo creo no sé qué equipo hacer ¿eh? tiene una tabla llama a la bolsa obviamente tabla llama no, no lo quiero para nada en Cupcho vale pues ahora esta es la primera captura de ruta la segunda tiene que ser encuentro encuentro oh esto qué es un Nato no sé, encuentro de estos, de estos, de estos, de estos, de exclamación Segundo Pokémon de ruta No me lo creo <risa> No me lo puedo creer No, esto no vale, obviamente, ya lo tenemos Tío, ya podía haber sido otro starter No me lo creo Va, va, va, segundo Pokémon de la ruta 4. Snorwood <risa> Hoy es día del tipo hielo Estupendo, estupendo Vale, no, no está mal Snorunt, ¿eh? es un buen Pokémon Ah, oh, Y puede tener Veleta, ¿eh? ¿Tendrá Veleta? Si tiene Veleta, mmm, fliparía en colores Voy a ir con Castillo Venga, me lo voy a jugar a Onda Trun, A ver qué tiene este, este mmm, Snorunt Vamos a comprobar si tiene Veleta, chicos Puede ser un dios, ¿eh? Si tiene Veleta Doble Doble equipo Doble equipo es buenísimo. Veleta. Veleta. es buenérrimo! Sube la Vale, espérate, espérate, espérate. Que, espérate. Que nos vamos a reír poco. Esto no creo que lo cueles, ¿no? O sí, impresionar. Vale, eso es físico, perfecto. Impresionar. Ese es vale, me da igual. Me da igual. Cuélalo, cuélalo, cuélalo, cuélalo. Nah. Veleta, que se sube que... La defensa especial, perfecto. Justo lo que quería. Y se baja la velocidad. A ver, me la voy a jugar, ¿eh? ¿Tengo super bolas? No tengo superbolas. Me la voy a jugar así, tío Necesito capturar este Pokémon, ¿eh? Vamos, vamos, uno Dos Tres ¡Vamos! ¡Traca, traca, traca, traca! ¡Pokémonazo para el gimnasio, chicos! Pokémon, bueno, para el gimnasio No sé si en el gimnasio justo eh, Podremos usar este Pokémon Pero brutal Brutal, es Tiene veleta, tío, tiene veleta ¿Quieres ¿Quieres poner un mote? Eh. sí, claro, obviamente. que estoy dudando? A ver. El mote de este Snorun se lo va a llevar Ezequiel Chávez. Enhorabuena, Ezequiel. Lo vamos a llamar Ezequiel, tal cual. Ezequiel. Que es un nombre un poco. Muy poco de Pokémon, obviamente. Pero oye, ¿qué quieres que te diga? Aquí yo no elijo. Yo no elijo los motes de los subs, los eligen ellos. Añadirlo al equipo o al PC. Vamos a llevarlo al PC también, eh. Ya veremos después. Ya veremos después qué hacemos con estos Pokémon, ¿vale? Y después de esto, chicos, vamos a dejarlo, yo creo, por aquí Ya haré combate yo creo que voy a hacer combates por aquí para levelear, eh A lo mejor los hago en directo incluso Vale, compañeros, pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado este pedazo de episodio A mí me ha flipado el combatazo que hemos hecho, las capturazas que hemos hecho brutales Mañana intentaré hacer eh, un directo preparándonos para el gimnasio Yo creo que puede ser buena idea Y después, capitulazo contra el líder de gimnasio Puede ser épico fantástico Dinamax